Yo lo único que les digo es que me paré solente, que me costaron ser me dio un golpe, me estrellaron cuando me montaron en el motor, me cortaron, ¿verdad? me hicieron así. Y lo único que yo les digo es que yo quiero ver solente rápido, como caigo en mi muy mal, nice. el solente fue trabajando, que lo no compré, que no fue trabajo, fue llegando en la calle, como él se da cuenta, y que se haga de cuenta que lo mismo que son los delincuentes. Y ahora que no usa vicio, pero que ella era de ese coro también, cualquier güey, ¿quién hizo esto. Y ¿nada de lo que pasó el sábado? Ah, el sábado yo vengo de todo lado José Reyes, yo de mi nieta, se fue que yo tengo mi nieta y no me puede, cada vez que yo baila con mi nieta y cada madre, pero esa novela que no. Y yo lo único que digo... Que, ¿Qué fue lo que pasó Vengo bajando con la José Reyes, y él viene, y, y me manda dos atrás, y el jefe de esa dos y ella entra en esa gente también. Y en el, a la vela de la comprimenta de, de que quedan y de bar, que son los que iban así, la otra siempre, las, cílulas, las cílulas arriba. Ahí me esposaron, me trajeron. Me el cochero que estaba preocupando a la niña fue. Y ahí bajamos. Y el video tiene que estar en la comprimenta, como todos los golpes que ellos me dieron. ¿Por qué no ellos la, la esposaron? Porque yo no me quería mostrar, diré que yo no soy ninguna delincuente como él cree que la gente es delincuente. Y que sí. él va a pagar eso, que me paga todo el daño que me hizo. Tengo factura tengo papel médico y tengo que pagar de dinero. ¿Quién es él? ¿Cómo se llama? Él se llama Jorge Renoso. ¿El pertenece a la, a la policía? El policía informado de que él eh, era visto, una vez. Ahora él informado de que él en la guagua, una pimentilla. ¿Ustedes han tenido en muchas ocasiones en el mundo? Nunca, nunca. Mejor cuando mi marido mío lo veía él le daba pimiento como echate un ojo. Y en el mercado fue ayer, ofrecé el tiro al marido mío y palo. Y él no es, no es Dios para que, que él le mandó a pagar y paro. Y mandó la mujer y de él, cuando yo pasé por su casa, dije que cuando pasemos que bueno, pase, no ir cumpliendo a mí y a mi marido. ¿Pero por qué? Yo no sé qué es lo que yo le quiero preguntar, qué lleva tanto, qué es lo que quiere de mí, porque yo de ahí no tengo nada. Porque así me está pasando seguir otro ¿Y cuándo empezó esta, esta situación? Ay, ah, yeah, es, es, eso hace mucho, cuando el hijo mío me daba dinero a él. Pero el hijo mío trabaja con la inversión. ¿Su hijo antes eh, estaba en, en el mundo de ventas de trabajo? ¿sí? sí, una vez sí, porque la verdad hay que decirla, una vez sí, pero ahora está en tiene un maestro entonces por eso quería que está salió sí por eso pues, tiene que ser por eso que no hace tanta maldad porque no hay donde buscar cuarto si va a la vera manuela capillo arriba tiene un sable de dejar ir a la gente con droga cuando le dan 500 cuando le dan 200 lo deja bien entonces la gente de su sitio ya se va a ir no que no puede sí. hacer esa maldad lo único que yo le pido a es que me pague solamente. Y no dije que ni mañana ni pasado mañana, que yo vine, que lo quiero hoy. Que todo ahí. hay un baño de mi voz, ahí. es